Para que este momento presente sea posible, todos los momentos previos eran necesarios. Lo que estamos viviendo ahora es el resultado de la del conjunto de condiciones incontables cada uno de nosotros tuvo que vivir muchas diferentes experiencias para llegar a estar aquí todos y todas estas experiencias eran posibles por un conjunto de condiciones. Y ese conjunto de condiciones sucedió por pasos incontables previos. Cada momento es fruto de interacciones incontables. Lo que hay seres humanos en este planeta es resultado de incontables interacciones. Interacciones entre los seres que eran nuestros antecedentes y su entorno entre ellos y otras especies y mutuamente entre nuestros antecedentes. Y en cualquier momento las cosas podrían haber tomado otro camino. La configuración de planetas en nuestro sistema solar forma parte de lo que estamos viviendo ahora. Sin Júpiter jalando con su inmensa fuerza de gravedad, sin Júpiter jalar diferentes cometas hacia su centro, hubieran llegado aquí. en el momento que nuestros padres se encontraron, si en aquel día hubiera pasado algo diferente y hubieran cancelado su reunión, este momento no estaría pasando para nosotros. Yo tengo un ejemplo muy personal de esto, porque mi mamá iba a ir a otra universidad, se, se conoció mi papá en la universidad, iba a ir a otra universidad, una universidad privada, muy buena, eh, pero por sus actividades políticas en aquella época, mi abuelo eh, fue... ...llamado por un comité investigando personas con su perspectiva política y su compromiso muy público... ...y quedó en una lista negra y no, no tuvo trabajo varios años. Y no alcanzó para esta universidad pública eh, privada. Y de estar viviendo en Nueva York hubo muchas otras opciones no iban a ser tan costosos, igual con universidades con esta misma perspectiva política para la cual mi abuelo fue censurado o castigado y ahí mi mamá fue y mi papá de un fondo personal, social, completamente distinto, también era una universidad pública, muy accesible económicamente, muy, muy buena, y ahí se conocieron. Sin toda esta persecución política, ¿Sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? No estaría aquí, definitivamente no. Sus caminos muy difícilmente iban a cruzar en la vida. Diferentes clases sociales, ¿no? completamente diferentes puntos como lados de la ciudad, pero pueden se juntar. Y si investigamos nuestras historias, seguramente podemos encontrar situaciones donde sí, podría haber sido diferente y si fuera diferente este momento sería diferente, totalmente. Y lo que nosotros vivimos está basado en cierto sentido, es dependiente de estos momentos previos. Como lo dice Turin Poche, todo tiene que existir para que nosotros podemos existir. Todo tiene que ser para yo ser, por la interdependencia, la interconexión. Las interacciones que tenemos, interacciones con nuestro entorno, Interacciones con nuestros maestros en la escuela Con nuestros primos, con nuestras padres Con nuestros amigos, con nuestros hermanos Con nuestras parejas Todas estas interacciones Nos marcan Form, No nos marcan como desde fuera hay una huella Forman parte de lo que somos Conversaciones que siguen teniendo cierto eco, aun si no estamos muy atentos a esto, situaciones que vivimos, personas que conocemos que, que, que son un ejemplo de algo bueno o malo, que nos hacen querer ajustar nuestra conducta, estamos ajustándonos continuamente. Y este punto en la evolución de la raza humana y de todas las especies es simplemente proceso de mucho ajuste, ajuste, ajuste, ajuste. Y a veces hay esta idea de que la evolución va hacia cierto destino o, o mejoría. No es cierto. Va hacia donde las condiciones que se juntan, las interacciones nos lleva. Ciertas especies que a lo mejor podrían también llegar a ser muy inteligentes. Ya no existen. Por interacción con medio ambiente, entre ellos con otras especies y ya no está. Y en cierto sentido reflexionar sobre cuánto depende de causas y condiciones. ¿Qué no depende de causas y condiciones? ¿Cuánto en nuestra vida podría haber sido diferente si hubiéramos nacido en otra familia, si hubiéramos estado entre los intercambiados en el hospital. Sí, imagínate. Diferentes hermanos, diferentes primos, diferentes escuelas, diferente, todo. ¿Estaríamos todos aquí? Definitivamente no. y esto indica que lo que somos incorpora incontables interacciones, estas interacciones están aquí y nosotros formamos una condición para todos con quienes interactuamos, todos, Entonces, ¿por qué ponemos tanto énfasis en la separación? ¿Por qué no tenemos una óptica de estar reconociendo los vínculos, la conexión, cuidarla, mirarla, honrarla, actuar realmente continuamente atento? Nuestro impacto en otros, en la aportación que estamos haciendo al bienestar de otro. Sería igualmente válido. Pero no es la manera en la que vivimos. Tenemos otra orientación. Una orientación de vernos como separados, en posible competición para recursos escasos, y armamos todo un entendimiento basado en lo que llamamos muy optimistamente autonomía o independencia que suena muy bien pero usamos algo que, que, que suena bien para ocultar algo real es la interconexión y ahí cuando vamos en esa dirección en cierto momento viene la pregunta entonces no hay voluntad, li, libre voluntad, ¿Libre voluntad ¿vale? no hay voluntad ¿qué? ¿libre qué? <risa> al Bedrío, albedrío, hasta ahora estoy aprendiendo esta palabra, albedrío, ¿Hm? no es domingo, sí, suena una palabra dominguera, sí. libra albedrío, somos nada más productos? nosotros estamos interactuando no somos objetos en los cuales actúan los demás, interactuamos y tenemos conciencia podemos tomar conciencia de las dinámicas a través de las cuales la realidad va formándose y a través de la conciencia la capacidad de de, de saber, de conocer, de identificar. A través de esta capacidad, nosotros formamos una parte muy importante y activa. Pero una parte. A través de la conciencia podemos decidir qué parte formamos, qué tipo de condición somos para otros. ¿qué tipo de condición somos para nosotros? Y cuando contemplamos esta perspectiva al fondo, podemos llegar a ciertos puntos quizás sorpresivos. Uno es que es muy importante y totalmente válido ser feliz, nosotros ser feliz Nuestra felicidad forma parte de la felicidad de otros. Si nosotros estamos floreciendo, esto es benéfico para los todos conectados con nosotros. Y a veces pensamos que hay tanto sufrimiento como yo puedo ser feliz, ¿verdad? Y todos en tu alrededor están sufriendo. Y tú eres miserable. <risa> tú no estás bien. Tú no estás parada firmemente. O tú estás ahogándote en tristeza o frustración. pero no nos damos permiso. Cuando contemplamos la interconexión, da otro giro. Reconocemos que lo que nosotros tenemos es una pertenencia colectiva. Y más aprendemos a vivir con esta conciencia, más podemos vernos como fuentes, posibles fuentes de bondad para otros si estamos bien. Y todo el trabajo que nosotros hacemos para estar bien puede ser una ofrenda. Y este giro en la motivación es absolutamente clave en el budismo. Porque donde estamos normalmente parados, yo quiero estar bien y pues si le cuesta un poquito a otros que yo esté bien, pues está bien. Oh, qué feo, me siento mal así, yo no debo de estar bien, yo solo voy a enfocar en otros. Ambos planteamientos son totalmente dualistas, no reconocen la profunda conexión, interconexión, conexión mutua, que somos seres infinitamente simbióticos. Así que cultivar esta perspectiva que es cuestión de una y otra vez entrenarnos a reconocer la interconexión. Y esta es una práctica para toda la vida, toda la vida. Entrenar tu, tu atención, la óptica que tomas de ver los vínculos, que muchas veces son invisibles a la vista, pero sí se puede ver. La comida, excelente ejemplo. Todo lo que estamos usando, tenemos este hábito muy arraigado de ver todo como un producto aislado de los procesos de producción. Estoy una familiar, ¿verdad? Es cierto. Compramos algo y no pensamos en qué fábrica, en qué país. Eran, cuáles eran los, las condiciones laborales. Hubo niños trabajando allá. era una de las fábricas en China donde construyen eh, edificios residencias para mucho más trabajadores de lo que necesitan para siempre tener esta presión de otra gente que necesita empleo para que los trabajadores no reclaman las condiciones pésimas ¿cómo era? y esta fábrica estaba contaminando, ¿cómo manejaban los desechos? Esta pregunta no se nos ocurre. Preguntamos, ¿cuánto me va a costar? ¿En cuántos días me, me lo van a enviar a la casa? Pero podemos entrenarnos de tener una atención distinta, de ver los vínculos que ya hay y cuando quiera que ponemos vestido, nos estamos arropando, ¿Sí? arropando en, con, con, con la presencia de otras personas. Las personas que, que, que crearon la tinta, tinta, el tinto, el tinte, el tinte, los hilos, tejiendo, cosiendo, poniendo en su mesa, allá en Bodgaya con todo el polvo o donde quiera que lo compraste, ellos siguen estando aquí. Nunca tenemos por qué sentirnos aislados o solos, nunca, porque no lo somos. Nuestra manera de existir no es aislado o separado. Y cuando hay alguien quien amamos, tenemos un campo increíblemente fértil para trabajar con nuestra atención, con nuestro reconocimiento de los vínculos. Porque cuando amamos estamos abiertos a los vínculos. Sentimos el vínculo. Abrimos a la presencia de otro. Y fácilmente reconocemos, somos condicio condiciones mutuas. El bienestar de las personas que amamos es importante para nosotros y nuestro bienestar es importante para ellos aun si están en sus rollos y no reconocen que nuestro bienestar es importante para ellos lo es por el vínculo yo creo que esto es un, un punto muy importante. Que nosotros queremos cuidarnos, darnos, darnos ¿no? el tiempo, las condiciones para empezar a florecer, para trabajar lo que impide nuestro florecimiento. ¿Por qué? Porque todos quedan afectados cuando no estamos bien. Y cuando sí estamos bien, podemos contribuir muchísimo más a todos, a la sociedad, al medio ambiente, a los animales, a todos. Y cuando empezamos a perseguir nuestra felicidad, no solo para nosotros, sino con esta conciencia muy vívida de que es para todos. Este trabajo es para todos. Y esto no indica que si es para todos, entonces yo no debo de disfrutar tanto porque no es mío. Sí, estamos muy listos. Este giro en la motivación. realmente es una característica muy importante del camino budista porque permite que todo lo que hacemos todas las prácticas que hacemos vayan deshaciendo todas las estructuras de egocentrismo y de separación y nos protege frente a caer en mucha autoabsorción que horas de meditación y horas de meta tan agradable que es en cierto momento en otros momentos que doloroso que es pero en ciertos momentos que agradable que es y mirar nuestra nuestra emoción y mirar nuestro todo y si sí, hay un riesgo y si esta parte de ajustar la motivación no queda bien asentado, sí a veces uno sí se puede caer en mucho ensimismamiento en el nombre de un camino altruista por esto este ajuste sí es importante por esto dedicamos a otros que los frutos de mi práctica sean para todos. Y claro, nacimos con una sed de ser felices. No hay que reprimirlo, simplemente hay que contextualizarlo bien. Y esta perspectiva que estamos explorando, la perspectiva de la interconexión, es la realidad de la cual la ignorancia es una klesha. ¿Esta sintaxis fue correcto. ¿Eh? Lo que ignoramos con la ignorancia que es una klesha es esta realidad. Si todo es infinitamente interconectado, ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales vemos todo como objetos aislados? Podemos verlo a través del idioma. Poner nombres, poner nombres, poner nombres. Ponemos el nombre de huracán. Y un huracán es muy diferente de una tormenta, ¿verdad? ...totalmente diferente, ¿sí? Sí, claro, huracán, tú tienes que poner todas las cosas afuera y... ...pero una tormenta, pues, ¿cuál, ¿qué marca la diferencia entre una tormenta y un huracán? Un kilómetro más o menos marca la diferencia. Y yo no creo que la naturaleza se mide en términos de kilómetros... Nosotros ponemos esto para manejar, para organizar un campo de data, data, datum, data, datos infinito. Agua, evaporación, nube, tormenta, huracán. Parece que tenemos cinco cosas diferentes, ¿verdad? pero huracán también es agua, evaporación forma parte de un huracán, tormenta forma parte de un huracán. ¿Dónde ponemos las diferencias? Y después empiezas a hablar con las biólogas, los biólogos. Por fin ubiqué alivio. no, no te vi, estaba cuando hablé de la casa, una casa y ¿Dónde está? <risa> Ahí está. Hablas con los biólogos en los arrecifes. ¿Cuál es la diferencia entre planta y animal? ¿Cuál, ¿Es un animal o una planta? Mm. Difícil. Nosotros estamos continuamente organizando. Toda esta interacción, ¿qué marca las separaciones? Nosotros. ¿Cómo? Identificando lo que para nosotros es importante o relevante. Filtrando, filtrando, filtrando. No estamos escuchando todo, todo el tiempo. Estamos identificando entre todos los sonidos infinitos que hay en ese momento, ¿qué es para mí importante? Todo, todo el ruido, todos los pájaros que han estado aquí cantando, excepto si eres muy pa pajarera pajarero, y esto es un nuevo ambiente, y ¿qué fue esto? Te distraes, pero si no, si no es importante para ti, lo filtras, ni sabes que lo estás filtrando, ni sabes, ni necesitas saber. Todas lo, las máquinas. Estos sonidos están presentes todo el tiempo, el movimiento de cosas, pero no, no estamos prestando atención porque esto filtramos y nuestra mente está decidiendo qué dentro de todo esto es importante. Y lo estamos haciendo todo el tiempo. La mente está involucrándose en la construcción de la realidad que estamos viviendo continuamente. Y cuando no reconocemos esto, es cuando creemos que yo estoy aquí y esto afuera. Y entre lo que impacta cómo tomamos lo que vivimos son las emociones. Cuando tenemos mucho miedo, todos los sonidos tienen completamente otra, otro sabor. ¿Qué es esto? ¿Mm? Si nos sintiéramos muy, muy ansiosos o inseguros, todos esos sonidos, ¿quién hay aquí? ¿Qué está pasando? Después del sismo el año pasado, para mí fue realmente increíble, ellas habían vivido el, los sismos en Nepal mucho más mucho más movimiento y para mí lo de Oaxaca que vivimos juntos fue el primer serio y después del segundo sismo al 19, el primer que hubo como una semana o no, como 3 de septiembre algo por ahí siete, más o menos pero con el segundo y todo lo que vivimos yo empecé a sentir movimiento estar muy muy consciente y estoy segura que muchas otras personas que, que te muevas en la cama en la noche y te despiertas, ¿qué es esto? y pensé que no, me estaba siendo paranoica, o mis nervios eh, lastimaron, sí, puede pasar, ¿no? yo tengo el derecho también. Okay. <risa> Pensé que era esto. De, pero después, en un momento, yo sentí muy estaba sentada, ustedes, hay varias de los que estuvieron en Oaxaca, ustedes estaban en la sesión. Y cuando todos estaban en la gompa y yo no estaba dirigiendo la sesión, ya yo aprovechaba para sentarme sola en el jardín. Y estaba en el jardín y empecé a sentir movimiento. Pero en cierto momento aprendí que cuando sientes movimiento necesitas también escuchar los sonidos, porque a veces sientes movimiento y no hay el sonido que corresponde, porque tuvimos muchas réplicas, mucha, mucha, hubo mucha oportunidad de ir, Puliendo <risa> Tus poderes de detección sí. Y en cierto momento estaba en el jardín Y sentí Yo sentí el movimiento y también algún Un sonido ¿no? y, y escuché Y se estaba subiendo Pero me, me mantuve Sentada para uh, No estar tan reactiva Y pasó un camión en la calle fuera del jardín y yo, yo realmente estaba sintiendo movimiento, no estaba oh, inventando o siendo paranoica realmente sentí el movimiento y después vi que estaba también bueno, los aviones olvido pero movimientos personas caminando, camiones acercándose, mucho más de lo que los escuché, estaba sintiendo el movimiento, en el en, en el jardín, en el piso y fue terrible porque pasó semanas y después en cierto momento y me di cuenta que yo tengo la ¿cómo se dice, el aparato sensorial para percibir todo esto obviamente soy físicamente capaz pero normalmente no es algo que se nota ¿Algo parecido ha pasado a otros de ustedes que vivieron los sismos? ¿Sí? No, creo que a muchos. Somos, estamos percibiendo y ni siquiera prestamos, necesitamos considerarlo como información importante. Por el contexto. Estos sonidos en un contexto donde no piensas que hay un sismo es inminente, no necesita quedar registrado, pero lo podemos percibir. No, nuestra mente está muy, muy activa en decidir a qué presto atención que aíslo del contexto, dependiendo del contexto que es importante, que no, continuamente. Y esto nos da una enorme oportunidad de empezar a prestar, prestar atención a otros datos, son disponibles, podemos entrenarnos a, a estar contemplando las conexiones hasta sentirlas. Y cuando no lo hacemos, cuando negamos las conexiones y nos vemos nosotros aquí, y todo lo demás como un objeto en nuestra conciencia, ignorando o no viendo la conexión cuando percibimos así a través de una perspectiva dualista a través de esta separación esta es la ignorancia que es raíz de todas las clesas es la raíz del apego y en la entre estas ochenta y mil kleshas, afortunadamente el Buda habló de tres juegos o tres categorías o tres tipos básicos. La ignorancia es una de las tres. Esta manera de involucrarnos con los objetos de nuestra conciencia como si fueran objetos. Aparte, en vez de reconocer que la persona que está pensando o percibiendo lo que está percibiendo y el acto de percepción son totalmente inseparables. Este momento de percepción o de pensamiento, este momento de experiencia, los contenidos del momento de experiencia y el acto de experimentar la experiencia, y esos tres nacen juntos. Todas las experiencias que tenemos son inseparables de las personas con quienes los hemos tenido. Y no hay un yo a cierta separación que experimenta todo Aparte del todo, estoy. In, la interacción es tan total que lo que yo soy en este momento, la persona que está ahora sentada aquí escuchando, es inseparable de la acción de sentar del piso en lo cual están sentados y la persona. Depende de pones tu atención, lo que estás escuchando, lo que estás pensando Es inseparable de la persona que está viviendo este momento, o sea, de ti Todo está surgiendo totalmente en conjunto Y no moramos experimentando esa realidad Pensamos, ah, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, ah, ¿por qué hace esto? Estamos manejando totalmente otra orientación. Y cuando hay ignorancia, no reconocemos, mi mente está formando, está muy involucrado en formar mis experiencias. Yo las puedo cambiar, yo puedo reorientarme. No, y no estamos hablando de... ¿Cuál era esta película donde a través de, del poder de la mente se levanta las cosas y se las... ¿hmm? Muchas, ok. ¿Todas esas películas del telequinesis? Sí, ¿cómo es que no saben a cuál película me refiero? Bueno, si yo misma no sé a cuál... No que con pensar diferente vamos a acabar con la destrucción ambiental. No, se requiere otro, otro tipo de interacción. Pero empieza con cambios mentales. Y reconocer cuánto nuestra manera de interactuar está formando nuestras experiencias. Nos da muchísima libertad de vivir y de sentir las situaciones de manera diferente. Y la formación en trabajar con las emociones es formación en generar más libertad. De nosotros poder empezar a tomar las riendas y decidir cómo quiero yo responder a las situaciones internamente. Y externamente. Pero internamente. Y cuando estamos viviendo a través de la, de la ignorancia, donde realmente percibimos que yo y otro son dos, ¿cómo es que tenemos libertad? ¿Cómo es que podemos... Tener las cosas como quisiéramos. Encontrando maneras de controlar los objetos. ¿Verdad? Como si fueron objetos. Alejarme de los que no quiero tener. Jalando hacia mí los que sí quiero tener. Y cuando los objetos son personas, tenerlas cerca no es suficiente. ¿Quieres que hable de cierta manera, actúe de cierta manera, te brinde cierto trato. Y ahí empezamos a estar en apego. Apego tiene sus raíces directamente en la ignorancia. En esta manera de percibir nuestra relación. Y ahí nos percibimos más como relativos, no como una relación. O sea, hay tres cosas. Yo, mi relación con la otra persona y la otra persona. Y no ver que quien la otra persona es depende de mí y quien yo soy depende de la otra persona no en un nivel muy burdo, en un nivel muy sutil. Y cuando iniciamos con ignorancia, con este juego de klechas, forma la base para el segundo juego, que es apego, todo lo que esté conectado con apego, todas las formas de interactuar con algo que pensamos que es bueno y querer tenerlo. ¿Qué pasa cuando hay algo que vemos con apego? Un libro. y alguien lo, nos lo quita. Identificamos a alguien como obstáculo a que tengamos lo que queremos o a lo que pensamos es necesario para nuestra felicidad. Vemos a esta otra persona impidiéndonos de tener lo que queremos y quizás el libro es demasiado suave. Pongamos pareja. Está, estamos construyendo una vida, un proyecto de vida con la pareja. Es alguien muy importante para nosotros. Oh, no es necesariamente todavía un proyecto de vida, pero sí tenemos, ¿no? Mucha ilusión de, de estar con la persona y que vamos a ser muy felices, y es increíble y fabuloso, etcétera, etcétera. etcétera. Tenemos esta persona. Ahí viene alguien <risa> que posiblemente nos quita esta persona. Estamos manejando, todos son objetos y cuando manejamos la otra persona como objeto no estamos reconociendo los vínculos que hay y por lo tanto somos muy vulnerables a la pérdida, nos sentimos vulnerables a la pérdida, no reconocemos, por esto muchas veces hay celos, aun cuando nuestra pareja es totalmente fiel. Pero pensamos que a lo mejor la vamos a perder, a lo mejor va con otro, a lo mejor da su atención a otro, a lo mejor aprecia las cualidades de otro aun si no va con otro y por lo tanto no me aprecia tanto. ¿Verdad? ¿Y qué sentimos hacia la persona con quien posiblemente irá nuestra pareja? O la persona que posiblemente nuestra pareja ve como una alternativa interesante. Yo les recuerdo que me hice moja a los treinta y pico años. Yo tuve tiempo de experimentar cosas, ¿ok? ¿Ok? No nací, bueno, sí nací así, pero no así. Fácilmente imaginamos esto. ¿Qué sentimos hacia esta persona? Aversión es una palabra muy bonita para lo que sentimos. Y esta persona que quizás no conocemos o no sabemos mucho de ella esa persona sin lugar a duda es una persona muy muy mala <risa> que no debe estar aquí y buscamos el momento de asegurar que nuestra pareja reconozca todas las faltas de esta persona sí pues sí sí es chistosa pero ¿no te fijaste como? Sí, hay que hacer ágil. Y hacia una persona que posiblemente es totalmente inocente, realmente esta persona es insoportable para nosotros. Y preferimos no ir con nuestra pareja a reuniones donde esta persona va a estar. Preferimos no. Quizás no vamos a tener tanta habilidad manipulativa de evitar que estemos juntos, pero si estamos juntos en la misma reunión, ojo, oh, tú tienes que estar atenta. Y tomamos un ser humano y les convertimos en nuestro enemigo. No estamos abierta a la presencia de esta persona en nuestra vida, no, mejor no. Y como sea que sea lo que nosotros identificamos como favorable para nuestra felicidad, cuando aparece alguien, que nosotros pensamos está impidiendo que tengamos esto ya empieza el querer alejarnos de la persona empieza la interpretación de la persona como malvada, mala voluntad egoísta lo que sea y aquí llegamos al tercer de los tres grupos de clichés, que es todo lo que es aversión para ponerle un nombre bonito bueno, relativamente bonito Ahí, aquí tenemos rabia tenemos odio Tenemos ira, enojo, frustración, resentimiento, irritación, aversión. También tenemos celos, envidia, celos y envidia. Y lo que comparten, porque son... Experiencias emocionales muy diferentes, ¿verdad? Lo que es rabia y lo que es irritación son muy diferentes en la manera en la que los vivimos Celos, envidia, se siente diferente que resentimiento Lo que comparte es una estructura y la estructura es que la mente se enfoca hacia un objeto y etiquetamos o identificamos este objeto como malo para mí, pero muchas veces no reconocemos que es para mí, esta persona es mala y por lo tanto Mejor que esta persona no estuviera aquí. Posiblemente mejor que esta persona no existiera o se fuera del país. Sí. Todas estas invitaciones de hacer sus maletas a las personas que votaron por otro candidato. ¿Sí? Hasta este punto llegamos. No queremos compartir un país grande. Bueno, relativamente grande, ¿verdad? La mente de aversión interactúa con su objeto de manera muy, muy similar a apego y similar a ignorancia. Pero en vez de pensar, bueno para mí yo quiero, malo para mí no quiero. Muy similar en estructura, sabor muy diferente. Y este momento de etiquetar es un momento muy importante. Cuando estamos enamorados o enapegados, todas las etiquetas son buenas. Las etiquetas de dónde vienen? Vienen de nuestra mente. Nosotros estamos, nos quedamos. Saboreando lo hermoso, la fantasía de la misma persona en otro momento, <risa> <risa> ¿es cierto? ¿Cuánto ha cambiado la persona, verdad? Pero reconocer esto nos da enorme libertad. Porque cuando las emociones de apego y aversión son muy intensas, nos sentimos atrapados en una relación con con un objeto que no podemos realmente cambiar por esto, necesitamos eliminar o hacer algo para no perder pero nosotros podemos cambiar la etiqueta y bajar la intensidad de la emoción, cuando quiera que queremos si la persona tu enamorado, sí tiene muchas cualidades. Pero también, como tú, como todos, tiene un poquito de todo. Y no es la garantía de tu felicidad. Puedes compartir vida con la persona Pero no tenemos que pensar que Tener esta persona Seré feliz No tener a la persona garantizada Sufrimiento Y cuando quitamos esto Podemos disfrutar estar juntos Realmente disfrutar Y sinceramente intentar ser Una buena condición para la otra persona Para que esté bien Querer sacar la mejor de ella. Querer ser un disparo para cosas buenas. Y si no responde exactamente como quisimos, no respondió como quisimos. No representa el fin de nuestra felicidad. No representa la pérdida de nuestro futuro. Podemos estar mucho más tolerantes. Y esta tolerancia es espacio importante para amor. Permitir que la otra persona sea quien sea. si está frustrada o ansiosa o quiere ser una condición para que no sea así pero no te tienes que porque es así es porque cuando reaccionó, reaccionamos así no somos una condición para que la persona pueda salir de su de su klesha. Y cuando miramos cómo interactúan las tres categorías de clichés, cada una es una base para la siguiente. Si no hay ignorancia, si no hay esta manera conflictuada en su esencia de relacionarnos con los demás, con todo lo que es ajeno a nosotros, según esta perspectiva, si no tuviéramos esta sensación de separación no hay el dolor de estar separados de lo que queremos ni hay sin apego si no tenemos esa sensación de necesitar asegurar nuestra posesión de los bienes que queremos de otros si no tenemos esta sensación no nos enojamos cuando no lo recibimos y según el dharma apego es más primario es más más fundamental Y cuando pasamos de apego a todo lo que es ira o aversión, esta otra categoría, ya se nos hace muy fácil ver lo doloroso que son las kleshas. Apego a veces nos gusta. Sobre todo cuando más nos gusta apego, es cuando lo vemos en nuestra pareja o en las persona, personas para quienes nosotros tenemos apego. Por esto a veces cuando nos sentimos inseguros, estimulamos un poquito de celos. ¿Sí? ¿Verdad? un poquito, para asegurar que la persona realmente, ¿no? a la persona le importamos, hablamos un poquito con otra persona para ver, ¿sí? ¿no? ¿Quién nunca ha hecho esto? <risa> nunca, jamás. Okay. Nadie. Aunque esta es una base, base poco estable para una relación. De hecho, celos es muy, muy peligroso. En la forma más extrema, ¿cuántas de las personas que están en la cárcel por homicidio mataron a sus parejas? ¿Cuántas? Uh -huh. Este apego, cuando se transforma, cuando uno está completamente seguro que esta persona es quien tiene que darnos lo que queremos y no nos lo da. Es muy doloroso. Nos hicimos, ¿no? entregamos o cedemos todo el poder de hacernos felices a alguien de darnos seguridad, de darnos importancia, confianza, autoestima, aprobación, validación, reconocimiento, prueba de que sí si importamos en el mundo, prueba de que sí si somos atractivos, válidos. a partir de toda la, todo el futuro que construimos con la persona que, que posiblemente perdemos si, si nos deja. Cedemos tanto. Y si se va, toma todo esto con ella. Es extremadamente doloroso. ¿Y sí? Si, Peligroso, si tu, tu vida te está dejando, tu, tu, tu importancia, tu propósito, tu, tu justificación de ser en el mundo. y todo empieza al empezar a poner estas etiquetas ¡Ah, qué y permitimos que esta historia se vaya elaborando y armando y creemos por esto el apego realmente es importante trabajar para el amor y para evitar todo este enorme sufrimiento y quizás Nadie ni se va a acercar ni a un pensamiento de realmente querer dañar al objeto de celos. Pero sí hay mucha mala voluntad. No queremos vivir así. No queremos ser así. Y además es muy doloroso y el proceso de recuperar confianza otra vez, ¿no? sentir que uno puede, uno es importante, uno es ¿no? puede ¿no? merecer la compañía de otra persona. Muchas veces cómo manejamos esta necesidad, encontramos alguien más a quien podemos pasar todo este bastón, aunque nos trajo a una experiencia tan dolorosa. Y todo el trabajo que estamos haciendo en el camino budista, también en ese retiro, es para ir encontrando dentro de nosotros lo que pensábamos necesitamos de la otra persona. Y después, cuando logramos, o conforme, vamos logrando esto más todo lo que ofrecemos a la otra persona es una ofrenda incondicional no estamos ofreciendo nuestro amor para que nos dé lo que pensamos que necesitamos de ella porque si miramos lo que pasa en las relaciones de apego das a la otra persona lo que has identificado que busca de ti y esperas que te dé lo que tú buscas de él o de ella. Y si no lo recibes, ¿qué haces? A veces manejamos esto exactamente como un contrato comercial. A mí no me llegaron los bienes, así que por lo pronto yo no voy a enviar mis bienes, los que tú buscas de mí. ¿Cierto? Es la definición de condicional. Y el impacto de poner estas condiciones en la otra persona, sí es, es muy dolorosa. Y genera esta sensación de que yo no merezco amor, yo solo merezco amor cuando le doy lo que busca de mí. Y quieres sentirte amado y por lo tanto empiezas a estar fijado en darle a la otra persona lo que busca de ti. Más podemos estar conscientes cuáles son las, no solo las etiquetas, cuáles son las expectativas. ¿Qué, qué estoy? buscando de la otra persona por primero para reconocer que lo estamos haciendo para reconocer cuáles son nuestras necesidades y quizás ampliar las fuentes que nos pueden brindar esta necesidad para no colocar toda esta responsabilidad en una sola persona Fácilmente una pareja, pero también un hijo, ¿no? otro familiar. Porque esto es mucha presión. Y también estamos conectados con muchas otras personas. Y estamos recibiendo de otras personas todo el tiempo. Pero solemos no reconocerlo Porque estas personas no son las importantes para mí Para mí, cuyo reconocimiento necesito y quiero y para mí importa Es de mi padre, mi madre, mi pareja, mi no sé quién Y podemos tener ¿m? los elogios de todo el mundo Y aprecio real de otras personas, pero si no es tal persona, descartamos la, ¿no? descartamos a veces incluso el afecto que otros nos ofrecen. No lo percibimos y podríamos estar recibiendo mucho afecto. Y también vamos detectando y aprendiendo cómo funcionan estas fuerzas dentro de nosotros, precisamente porque le quitan la autenticidad y, y, y la calidez del amor que también tenemos para la persona. También por ahí está. Así que trabajamos con celos, con envidia, con todo lo que hay que trabajar para las personas que amamos y para nosotros porque nuestra felicidad es igualmente válida como la felicidad de cualquier otra persona, ni más ni menos, igualmente válida. Y por las conexiones que hay, nuestra felicidad, nuestro bienestar emocional, nuestra salud interna genera un entorno saludable para todos en nuestro alrededor.